Hola, soy Locos. Estamos hoy aquí en The Birdin, The Bindin, yo que sé, The Bindin of Isaac, el demo. Porque lo otro cuesta. <risa> que eso lo no me han pedido. Bueno, y este juego lo estoy subiendo porque me lo han pedido en comentarios. Aquí dejo la foto del comentario y que me lo ha pedido. Bueno, pues es un juego, lo he probado, eh, da un miedo, pero no es un miedo normal. Es como un poco de angustia, quizá. Vale, me voy a poner con Isaac Joder Son un nombres religioso. Me voy a poner con Isaac Es como que el tío no para de llorar Y lo que hace es que echa lágrimas Vale Tenemos que ir desbloqueando habitaciones Aquí están los controles Y Deja las drogas Isaac Deja las drogas y flote Grow hormones Joder, me ha salido un pelo raro y una barbilla esta, parece que hay un par de juegos. Y fuego no de piroteña, piroteña. No. Pero sigo llorando. Vale, aquí vemos ya enemigos. Ese, como el cupe. Voy a intentar no morir. Lo he dicho, es difícil. El juego. Los controles para atacar y todo son difíciles. Vale, me queda medio corazón. Muérete. Se muere. Vale, le di. Vale, y esto es una moneda que no sé para lo que sirve. Este amigo de corazón. Mierda, que mierda es. ¿Qué mierda son estas? ¿Qué mierda, se dividen. ¿Y aquí me acaban de matar? Pero, pero, qué vergüenza, querido diario. Hoy he muerto. <coughs> eh, me ha matado esto. En, en, en una base. Y un dibujo de una mosca. Aquí pone de su gato, no sé qué. Y pone adiós, mundo cruel. Y como diciendo besos o algo así, y Isaac. Vale, aquí vemos un tío ubicado con la mitad de la cara hacia fuera. Vale, mierda, un ride. <ríe> bueno, eh, como en Borber, no. En Bomberman. bomba me cuenta vale o sea, puedo devolver. se acuerdo de volver Esa parece que, que va a ser la forma de matarlo de volver de las bombas ah, vale pero si me da tanto a ver, tengo... un mierda un hueso de carne ¿Qué es esto? esto es cube pero lo bueno es que no puedes cumplir en diagonal lo único bueno que puede tener es la de aquí, pues lo que decía, son como tétricas vale, y este también son nuevos, son monos <ríe> monos sin cabeza parecen, son gente sin cabeza que salta extrañamente vale, no de matar qué mierdas por todos lados Vale, y una bomba No <risa> Vale, hay un jefe A ver si encuentro vida Vale, la flecha de cupido Vale estos también son nuevos, son como gusanos con cara humana. Pero no escupen ni nada, son simplemente saltan a por ti. Vale, y esto es como de plata, sí. A níquel. Mierda, un de esto, un hueso de jamón. No quiero que me mate un hueso de jamón otra vez. Que ya me han matado un par de veces. Vale, perfecto, me cargué el golpe, este Hostia, un corazón y medio. Dios, esto me da una pena. Esta gente. Pero es que, mirad lo que tiene dentro. Y esto me da realmente asco a mí. Es que están tristes. Es triste. Y, y estos son como yo. Solo que... Esa, solo que la mosca... ¡Lol! ¿Tenía cara el troll? Que sacará el monstruo de las galletas al espacio. Aquí hay otro jefe. Vamos a ver de qué va. Isaac Besegemini. A ver qué nos hace Besegemini ese Gemini. Joder. El enano escupe y, y es que están como unidos por la columna vertebral. Vale, un montón de cuerpos sin cabeza esto se supone que hace porque no tienen ojos esto lo que hacen son estorbar vale no sé cómo coño Isaac se ha metido aquí vale me lo cargo bomba, me voy Vale, vamos a ver un nuevo jefe Aquí Isaac B.S.T. Duke of Failes No sé qué hará este Vale, escupir moscas de estas puñeteras Pero la mosca esta... Quita medio corazón Y corazones no es que tengamos muchos vale, y, y echa moscas más gordas también me están haciendo mierda todas las moscas y matar a esto ma con matar a la mosca no hacen nada tienes que darle ¡Qué asco a ver los corazones que no me vayan bajando que si consigo matar a un jefe por primera vez ya doy el vídeo por acabado vale a medio corazón bueno a corazón y medio es que es como que se reía antes de escupir no es tipo ¿Eh? vale vale a medio corazón estoy críticamente crítico vale vale vale vale me ha dado con lo que sea me vuelve a matar una mosca bueno chicos vamos a dejarlo aquí Like, suscribiros, comentad y compartir. ¡Hasta luego!